Hola, hoy estuvimos acá grabando Sí, estuvimos un buen rato grabando <risa> Quedamos todos muy cansados Hemos mucho calor hoy. Ya saben Estén pendientes de las redes Y sigan mirando, sí, sigan mirando. Ya se Porque bien. esto es No hay amor en Buenos Aires No hay amor en Buenos Aires Chao amigos, nos vemos Y nada, estuvimos hoy Para y... No, la mucho calor, ¿no? mucho tiempo. Pero salió. Pero salió muy bien todo. Y comimos rico. Comemos bueno, muy rico, ya lo van a ver. si se llega a ver. Sí, se sí, llega sí, sí, sí, a ver. Lo que comemos. Una comida de otro país. ¿Cuál será? ¿Qué será? No, nada. No, no puedo no poliar no así que. Ah, bueno. Y también. Vino Sole, que está acá, haciendo el libro de Niyan. De... <risa> Ahora vamos a comiendo arepas. Ah, qué rico! Me tocó lavar los platos. <risa> y... Nuestra... Nada, estuvimos hoy y... Ya, fue muy cansativo, pero fue una grabación muy buena. Y nada, nos vemos muy pronto.